Se les digo mama, mamá, mamá, yeah, yeah No puedo dejar de pensar en ti En qué bien nos veríamos juntos baby En perderme con solo un kiss En arreglar el día gris No puedo dejar de pensar en ti En qué bien nos veríamos juntos baby En perderme con solo un kiss En arreglar el día gris Dime por qué sigues ahí si sí, ya ves que te engaño, sola dejo aferrada a él. Dime por qué si yo te doy todo lo que pidas, sigues con él. Hago que veas la luna y las estrellas Hacerte la vida más bella Yo prometo bajarte las estrellas Hacer que brilles más que ellas Que salgamos y dure la botella A mirar juntos la luna llena La luna llena Ella me platica de todo No importa la moda no el oro quieres salir a comerse el mundo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 Perderme con solo un kiss En arreglar el día gris Platícame Porque si yo doy Todo por ti No más no hay chance Yo te doy lo que tú quieras Por ti gasto la funda entera A la mierda Mi estabilidad financiera Por ti dejo la bendita finiquera Por ti le doy la vuelta al mundo